Doy la palmadita porque así en la marca de sonido sé cuándo tengo que poner una cosa en palma o en otra. En fin, cosas mías. Bueno, la penúltima clase del año con mis alumnos de geología. Vamos a ver hoy un corte que ha dibujado el jefe con su puño y letra. Ahí, con el Photoshop, con dinosauritos y todo. Un corte que lo voy a hacer en inglés pero también lo voy a hacer en castellano lo voy a hacer así en directo con ellos que me mola más que, que hacerlo doblado por mi sobrina, que será un poco tieso. Este es más espontáneo. Lo vamos a hacer así, sin anestesia, sin red, a la primera. Porque es que yo cuando lo grabo, lo grabo a la primera. No te vayas todavía. Y bueno, que vamos a empezar. Dale like, hombre. Hombre, podrías darle al botón de super gracia ya. Mm, así 50 euros, que para eso me han tirado. ¿Te suena el dinero? Si, eres, si tu perro se llama Pancho... Pon 50 euros ahí, hombre. Venga, vamos a empezar a ver. Mirad, este corte es especial, porque no es un corte que hace un geólogo. Es un corte en el que los dinosaurios están por ahí todavía. Es un corte del Cretácico. No es un corte de un geólogo que haya dicho, venga, vamos a hacer este corte en esta autopista. No, se paró aquí, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Vamos a ver lo que vemos. Eh, lo que vemos, venga, eh, Candela, ¿qué es lo que ves? Pero fuerte, fuerte. Vale, un volcán. Un volcán, vemos aquí, un astratovolcán, ¿qué más veríamos? Eh, una intrusión. Bueno, ah, bueno, la intrusión está, papá, sí, sí. ¿Qué eh, más? Que hay un basculamiento. Toma, un basculamiento, y eso que no he, pu no he puesto norte-sur, ¿eh? Ah, Pero sí, mira, vale, sí. lo voy a poner. Tendría que haber puesto norte-sur porque realmente va a haber un vacuolamiento. Norte-sur. Vacuolamiento hacia el... Eh, hacia el sur, o sea, hacia el norte. Hacia el norte. ¿Qué más? Los SIVs. SIVs por aquí, muy bien. El edificio volcánico, fallas, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí. Bien. Eh, vamos a ver de mmm, este corte de continuidades. ¿Eh? Discontinuidades que puede cerrar la puerta del fondo. Discontinuidades que es una cosa que la gente es de lo que menos controla. Eh, ¿Dónde ves alguna discontinuidad? Eh, a ver, pues del estrato morado de la D, ¿sí? Al, allá los que son marrones, al todo T, T, lo que, sí, con las arcillas, esto, todo esto, todo esto. Sí. Es lo de abajo son pizarras, o sea que son eh, no sedimentarios, y lo de arriba son eh, rocas sedimentarias. ¿Esto qué es? Inconformidad. Inconformidad. In -con -mi -dad. Me he puesto la gorra porque en el otro vídeo. Me salía la cabeza roja, verde y esas cosas. No me gustaba nada. Pero... Eh, pero aquí pasaba algo en el, ¿no? Sí. Aquí pasa que esta es otra inconformidad. O sea, que la pregunta... ¿Cuántas discontinuidades veis? Pues, ¿Cuatro? Una, dos... Entre en C y B. No, no, no, y tres, y tres. Sea, Una, tres, dos y, y tres. tres. Vale, tres. No, es que... Lo he puesto expresamente para que nadie tenga dudas en esto, porque alguien me va a decir esto, pero veréis cómo no. Venga, aquí es una inconformidad. Esto de aquí es otra inconformidad, que habría que señalarla, inconformidad. Y la otra que es, ¿cuál es? Entre C y B. Erosiva Entre C y B es... Es inconformidad erosiva y angular. Es erosiva y angular. ¿eh? continuidad erosiva y abular. Eh, La DEA. La DEA es. Eh, ¿Qué es la DEA? El otro día me estaba pensando eh, y me salió. Es. A, eh, a no, pero es. Drug. Drug. Estatal Ag Agency. Drug. droga Estatal Ag mm -hmm. Agency. La Agencia Estatal Antidroga, la DEA. Y ya tenemos, tenemos una, dos, esta que habría que ponerla, tres, y ya está. Venga, ¿qué más vemos? F1. Falla inversa. inversa. Inversa, inversa ya casi sin pensar. Inversa, ¿eh? Porque ahí hay un niño poseído que en vez de tirarse por el estocobal sube para arriba. eh Este niño poseído, este niño poseído, ¿eh? Qué malo que es. Este sube para arriba, ¿eh? Mira que lo voy a hacer así el signo de la victoria. Si el niño está subiendo por arriba, eso no es normal, eso yo voy a un parque, veo el dragón can, y veo que el dragón can está subiendo para arriba y digo, se me ponen los pelos como campiés. ¿Eh? Eso no puede ser, eso es inversa. ¿Y aquella qué? Y tenemos aquí a nuestro niño o niña, es verdad, siempre digo un niño, porque le digo una niña poseída. Una niña tirándose por el... Por el tobo van, esa es una falla normal. F2 es normal. Eh, ¿Qué más vemos? ¿Esto qué es? Un batolito. Batolito. ¿eh? Batolito. Batolito. ¿Y esto que aprovechan las líneas de esta rectificación? Sí. sí. Hemos visto tanto últimamente que ya lo del sí ya no sale. Un edificio volcánico, un estrato volcán, eso podría ser uno como el de La Palma, un estromboliano, un vulcaniano, una cosa de estas. Y me diría alguien, y, pero ¿esto no es una discontinuidad? No. Eh, no. Primero, no es un estrato, después es continuo, la noción está viniendo ahora, esto es continuo con esto, ni se nos a, a, a segmento encima, pero las discontinuidades son entre estratos y a no ser que sea una lluvia de cenizas los estratos sedimentan una cuenca de sedimentación porque lo mandó así este ¿no? de forma horizontal con continuidad lateral ahí ni continuidad lateral ni nada y eso es que se ha desparramado no son estratos bien, no debería aparecer en la columna estratigráfica, ojo ¿Mm? ¿No? porque mira, no es vertical de posición no es vertical está aquí inclinado pero en fin, eso es otra historia y aquí no vamos a ver la columna bueno, mmm, vamos a ver qué más cosas. Alguien. Bueno, después lo veremos en la historia, pero. Esta parte de aquí, si tuvierais que arriesgar, ¿cómo diríais que se ha formado? Porque lo lógico es que esto viniera hasta aquí y esto hasta aquí. ¿Por qué lo he dibujado así? ¿Qué he pensado yo para dibujar eso? ¿Qué, qué ha podido pasar? Dime. Un posible valle glacial que sea eso. Pero, ¿por qué es glaciar si no estás viendo casi nada? El casi tiene más forma de V que de U. Es un valle fluvial. Eso sí. O sea, ¿os imagináis que por aquí ha podido pasar un río que en las crecidas va erosionando esto de aquí y que hace que el terreno se reajuste y se produzca esta falla normal? Esto lo he pensado haciendo como si esto fuera un río, ¿no? vamos a tenerlo en cuenta ahora para, para ver la historia la historia venga, ¿cómo empezaremos, David? como siempre, venga, que se nota que somos carlos en un océano poco profundo hace millones de años ¿por qué has dicho poco profundo? Ahí, en un océano primitivo hace Eso. millones de años en un océano primitivo hace millones de años si tenemos en cuenta bueno, no vamos a arriesgar pero sería en el si esto es la era primaria, ¿eh? esto sería el precámbrico. ¿eh? En un océano primitivo del precámbrico, hace millones de años, esto hemos dicho que son slates, son pizarras. Sí. ¿De ¿Qué? Se dementaron arenas, y y por metamorfismo. Arcillas, y limos. Acordaros que arcillas, y limos de la pizarra. Arcillas, y limos. Y por metamorfismo eh, se formaron pizarras. Aumenta la presión y temperatura, eso se machaca, se pliega, se forman pizarras. Vale, seguimos. después Daniela, y... sigue tú. Vale, eh, después... Se... Bueno, pasaron los años... ¿Sí? Ah, no, Ojo. la intrusión. Claro, yo también, cuando lo hice, lo hice en inglés, ya dije después... Eh, no, porque había no, esto y Después hay una intrusión del batolito ¿eh? Sí, eh, y luego sí que se erosiona la zona uh -huh. porque él está erosionado uh -huh. y se sedimenta. Espera, espera, espera, y se forma un rasparrus. ¿Qué? O sea, o se erosiona todo y, y, ¿vale? y, el... ¿eh? y se forma una penillanura, ¿vale? Estamos ahí, estamos ahí. Y se forma una penillanura. Cuidado que tenemos la penillanura la penilla fuera del nivel del mar. ¿eh? Y ahora baja. La espera David, sigue. Sí después vuelve a bajar y sí. se alimenta el estrato C que, que contiene trilobites que son las arcillas eh, para no poner tantas letras pues he puesto las arcillas así de color barro eh, que contiene trilobites y eso en qué era pasó en la era primaria ya pero eso pasa en el Cámbrico en lo, en el Cámbrico es cuando empiezan los trilobites en el Cámbrico bien qué pasa luego ya tenemos esos estratos con trilobites. ¿Qué pasa luego? Hay un uh, basculamiento hacia el sí, norte. Sí, señor. Hay un basculamiento hacia el norte. ¿eh? Y después, como esto se tiene que erosionar, porque vemos que está erosionado, ¿eh? ¿qué tendría que pasar? Hay un basculamiento y ¿qué? Sale fuera del nivel del mar. Sale fuera nivel del nivel del mar y se erosiona hasta formar otra penilla nuca. ¿Vale? Y... y ahora esperad. Esperad. Otra pequeña Casi siempre, cuando hemos llegado aquí, hemos dicho, hemos dicho que la serie cae otra vez bajo el nivel Pero en este caso, ¿qué podría ser? Si son margas y, y calizas. ¿Son margas y calizas? ¿Qué eran? Ah, no estaba Una transgresión mar... A ver, no, si sí. fueran arenas y... y... Sí, damos la playa, ¿eh? Arenas y ahí no hay nada, no hay conchas, y viene y caen calizas, eso es una Tran transgresión trans sí. marina. O sea, una transgresión marina haría que se sedimentaran estas margas y estas calizas, ¿vale? Pero después aquí hay pisadas de dinosaurios, sí. entonces ¿qué? Hay una regresión en la que se queda pues una playa o un mar un pro, poco profundo para que esté su pastosillo para que pase ahí, que dicho sería ese pero antes de eso no iría la falla irían las dos fallas las dos, ¿no? No, no lo hemos dicho la falla, ahora tengo que borrar esto o sea antes, eh, en qué fase estábamos sedimenta Ajá. eso, bascula basculamiento y, y las dos fallas y ya sale y se ya. esta este yo casi la dejaría porque no sé qué pasa ¿Eh? Yo, creo, vamos a, yo creo, yo me he imaginado cuando le he dibujado que esta falla era casi contemporánea, que ayer hizo así, brum, todo el terreno, por el río y todas esas cosas, ¿no? Como si hubiese habido un desprendimiento de la deja. Entonces, antes de eh, venir la perillalura esta, eh, se forma la falla inversa, porque después también se tiene que erosionar, ¿bien? Venga, eh, hemos dicho transgresión, regresión. regresión este cómo se llama? Tiranosaurio. Tiranosaurios. Este? Eh, heterodáctilo. Pterodáctilo. Y este? Eh, Diplodocus. Diplodocus. O sea, tú tenías los los, los los los dinosaurios esos de plástico de pequeño, ¿no? Sí. Tenías la colección. Hombre... Este. Mm -hmm. este. Bueno, dejan la, las huellas y después qué pasa? Se forma un volcán. Un volcán que intruye. Durante todos los... Por todos los estratos. Va, va incluyendo en algunos estratos, se forma el volcán, y ahí tenemos en el Cretácico, hace 145 millones de años, pues que saldríamos un día a pasear y podríamos ver esto de aquí. Se acaba el curso. ¿eh? Están estresados ahí, la sensibilidad ¿Queréis venir a saludar? Lo veréis dentro de 20 años, ven, candela, hombre. Candela que te tiene un abrazón, de que ya se acabaron tus ostras. ¿Tú no quieres, David? Venga, sí. Aquí, mis amiguitos, Candela, David. Y las gemelas que vengan a gemelas, que como probaron la segunda votación Ya. Y otras que no están, porque se han ido? ¿Por qué os han ido? Ah, que tenían un examen. Venga, saludar. Que os voy a hacer famosas. Saludar. Hola. Más por aquí, más por aquí. Bueno, ahora que hay que hacer? Eh, darle like. Darle like y suscribiros, y suscribiros. Y si soy millonarios. Dejar 50 euros. Dejar 50 euros. Venga, chavales, adiós, adiós. Ay, qué frío queda esto. Vamos a ver. Eh... La historia de la región a velocidad de moto GP. Venga. Al principio, hace millones de años en el Precámbrico, se sedimentaron arcillas y limos que después por metamorfismo darán lugar a pizarras. Se produce una elevación y una compresión del área, eh, un incremento de la presión y la temperatura, metamorfismo, una intrusión del batolito de granito y una erosión hasta formar una penillanura. Venga. Después se producirían la sedimentación de las arcillas en ese mar cálido donde vivían trilobites. Seguimos. Posteriormente, estos estratos eh, bascularán, se producirá una falla inversa y toda la región saldrá fuera del nivel del mar donde se erosionará hasta formar una penillanura. Después, eh, pues una transgresión marina sedimentaría las margas y las calizas, y ahí nuestro amigo Tiranosaurio dejó sus huellas. Feliz él. Un río hacia la izquierda erosiona parte del, del terreno, se produce una falla normal por reajustes y se empieza a vislumbrar una actividad volcánica prematura. Bien, y aquí tendríamos la foto del Cretácico. Ya tenemos el estrato volcán formado con los seals, los dinosaurios dominan la Tierra, el tiranosaurio, los petirráptidos volando, etc. Desde que hago cortes de geología, mi vida ha cambiado.